Hola a todos, mi nombre es Fito Mendoza Paz, yo soy parte del equipo de la Plataforma Contar y tenemos el agrado de anunciar el lanzamiento de una nueva sección en la plataforma que tiene que ver con un acuerdo que realizó la plataforma con Claxo, con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y en esta nueva sección lo que vamos a tener, por un lado, son contenidos producidos por el Consejo, por Claxo y también contenidos curados, seleccionados en conjunto por eh, la plataforma Contar y Claxo, eh, contenidos que tienen que ver con eh, la posibilidad de reflexionar acerca de diferentes temas, temas que se estudian por supuesto también en Claxo y hacerlos llegar a la mayor cantidad de gente posible a través de una plataforma que es gratuita, que llega a todo el país y que estamos muy orgullosos de tener eh, dentro de los medios públicos. Eh, así que bueno, vamos a empezar con eso, entre los contenidos que eh, ya están publicados en la plataforma, estos curados entre la plataforma Contar y Claxo, se destaca uno que es la película Taranto, de Víctor Cruz, documentalista, a quien tenemos hoy presente. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo va? Hola, ¿qué Para tal? ¿Cómo estás? En... Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar acá. Eh, y justamente vamos a hablar con también Denise Roca Servat, de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, y el grupo de trabajo Claxo de Ecología Política, Sur, Avia, Yala. Eh, hola, Denise está en Perú, hola. muchas gracias Denise por participar también de esta charla. Eh, bueno, la idea es hablar de, de Taranto, de los temas que dispara, tantas eh, cuestiones que dispara la película, que es muy hermosa, ya si la recomendamos a la gente para que, para que la vea. Eh, así que bueno, yo básicamente lo que voy a hacer es dejarlos charlar un poquito a ustedes, y haciendo alguna que otra eh, comentario, pero los quiero escuchar a ustedes hablando de, de esta película y de todos los temas eh, que dispara. Pienso en eh, la relación entre el hombre y el entorno, pienso en esta dicotomía, o falsa dicotomía, por ejemplo, entre la economía y la salud, algo de lo que se habló tanto en la pandemia ¿no? y que, que sucede acá en, en el debate que se da entre los habitantes de de Taranto, eh, no sé, los diferentes relatos también a favor y en contra de este progreso, este desarrollo, la mitología de la que habla también la, la película en sus comienzos. La verdad que eh, hay muchísimo para hablar, así que yo los voy a escuchar. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Denise, por estar. Y bueno, arranquemos entonces con, con la charla. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, yo, si quieren, arranco contando un poquito cómo, de, cómo surgió la idea de hacer esta película y y desde qué, desde qué lugar me aproximé a esta, a esta historia, ¿no? eh, yo me dedico a hacer sobre todo documentales y siempre lo que trato de buscar primero es este, una, una historia o buscar o a veces me encuentro una historia que, que me conmueva ¿no? y acá lo que, lo que me sucedió fue que conocí la historia de esta ciudad mientras estaba filmando parte de una película anterior que también estuvo en, en, por contar, que se llama Que Dio a 100 Años, y mientras filmaba esta película eh, escuché hablar de, de Taranto y del, del problema que tenían, de la existencia de esta, eh, que es la fábrica de acero, el ILVA, que es la fábrica de acero más grande de Europa, y cómo eh, frente al descubrimiento de, de los problemas que ocasionaba, digo, de, de los del desastre que estaba provocando en la salud de los habitantes de Taranto, de la contaminación que provocaba el ambiente, eh, en, en ese momento había habido una, un, un cierre parcial de la planta, ¿no? de, una, de un área que era la más contaminante, y esto había disparado un enfrentamiento entre los trabajadores de la planta y los habitantes de la ciudad. Eh, muchos de ellos, de los trabajadores, también habitantes de la ciudad. ¿no? Pero y, y eso fue lo primero que me llegó a mí, lo que más me, me, me tocó, porque como bien vos decías, eh, sentí ahí que había un como un dos derechos contrapuestos, no el derecho al trabajo por un lado y el derecho a la salud por el otro. ¿no? Y, y que eso enfrentaba a, a vecino contra vecino, este, a ciudadano contra ciudadano, este, habitante de la ciudad contra habitante de la ciudad y y me pareció como muy, muy conmovedor eso, ¿no? muy fuerte, este, aparte de ver, ver las imágenes, estuve buscando algunas imágenes también que en ese momento estaban por la prensa italiana y otras del conflicto cuando se había iniciado, que era unos años antes de eso, y a partir de ahí, bueno, fui, creo que esto lo fui a los pocos días directamente, me fui a la, a la ciudad, al barrio, específicamente al barrio de Tamburi, que es el barrio que está pegado al, a la planta, eh, a, a estar unos días ahí, a conocer a la gente, a poder transitar un poco la ciudad, a poder este, ahí estar, de, de, de conocer de primera mano en el territorio que era lo que, lo que sucedía, ¿no? Y, y bueno, así fue un poco el, el, el origen del proyecto, ¿no? Y, y esta idea de también, este, bueno, que como vos decías, también se actualizó durante la pandemia, de, acá en este caso había una, esta contraposición entre el derecho a la salud y el derecho al trabajo, entre economía y ambiente, este, los discursos que había alrededor de eso y los que hablaban, las distintas, las distintas posturas eh, eran muy, muy, este, estaban muy distanciadas y parecía que, que de un lado la única forma o, o, o el hecho de tener un trabajo, la posibilidad de, de, del desarrollo económico estaba ineludiblemente atado a todas estas catástrofes que se estaba provocando y como que una cosa venía con la otra, ¿no? Y, y bueno, y ese era parte del discurso que, que que mucha gente tenía. Por el otro lado, también estaban los eh, las, las personas que estaban en la lucha ambiental y los, y los enfermos, propiamente dicho, que lo único que pedían era el cierre de la planta, que cese la planta de, de contaminar, de enfermar, ¿no? Y bueno, ese fue un poco el origen, ¿no? Y a partir de ahí me parece que se dispararon un montón de cosas que a mí me conmovieron mucho y que tenían que ver también con, con que yo creía, quizá inocentemente, que en algunos otros lugares, que en Europa, eh, digo, algunas cosas las tenían un poco este, más solucionadas que quizá en otras latitudes donde este, sabemos que hay muchas cosas que, que se pueden hacer que en otros lados no Sí, y de esta manera también aquí unirme a las felicitaciones en primer lugar pude ver el documental Taranto y yo ahorita estoy aquí conversando también como alguien estudiosa de los temas de los conflictos socioambientales soy profesora universitaria pero también activistas, si se quiere, de los temas, los conflictos y la justicia ambiental. Entonces, para mí ver la película realmente me resonó mucho con varios casos, inclusive películas también de referencias cinematográficas y audiovisuales, que nos develan, nos depictan, nos ponen en confrontación con estas tensiones que hay entre economía, trabajo, salud y ambiente ¿no? y que a la misma vez hoy en día con la catástrofe que estamos viviendo ambiental, ya el tema de los límites, de los daños, de la contaminación, de la capa de ozono con todos los contaminantes, lo que produce en términos de la variabilidad climática, pero sobre todo de lo que va a ser la afectación de los seres humanos y los no humanos que se están perdiendo especies enteras, pero también no solamente especies que uno diría no humanas, sino también los seres humanos. Pero ¿quiénes son los más afectados? Como se ve en la película, los obreros, los campesinos. En el caso del barrio de Tamburi, era justamente un barrio que tiene una tasa de pobreza extrema uno, lo, uno se queda viendo las imágenes y uno dice, bueno, esto es Italia. Y cuando uno ve Italia siempre ve imágenes del turismo, de estos grandes lugares idílicos, de los lugares para bañarse en el mar. Y acá estamos viendo un lugar que también está en la costa, en un puerto, pero que ha sido sacrificado. eso lo llamamos en los estudios zonas de sacrificio, zonas que son sistemáticamente dejadas al olvido a la perdición, a la destrucción, como lo narraban cada uno de los protagonistas de ese documental, ¿sí? Entonces yo quería como hacer un, ahorita en esa primera parte una, contarles también acerca de algunos casos que me resonaron mucho con el caso eh, de Taranto, de, esa, de esta gran empresa de, de, de acero, refinería, que también vemos que en América Latina hay muchos de estos ejemplos. Un ejemplo clave es el caso de La Orolla en el Perú, una empresa metalúrgica de fundición de metales, donde exactamente igual el polvo de los metales tóxicos, del hierro, pero también de otros como el mercurio, por años han contaminado ya el suelo las fuentes hídricas, el agua y ya vemos la afectación en los cuerpos de también de los animales, de los ganado, de todos los animales que también hacen parte de la vida en los Andes peruanos y a la misma vez esto ha sido un debate eterno porque el estado peruano no sabe qué hacer y no tiene la capacidad muchas veces de regular a las empresas, a estas grandes corporaciones transnacionales, y corporaciones que con base en un gran estudio de abogados y exper experticia jurídica que contratan, logran blindarse de múltiples maneras, y lo veíamos también en Taranto, cómo logran blindarse, a la misma vez eh, lo que termina sucediendo es que ponen a la misma población en conflicto, entonces, los mismos trabajadores de la refinería en contra de los vecinos que están siendo afectados por las enfermedades y la contaminación y así logran también cada vez más que el tiempo se alargue y que el tiempo vaya pasando y que la lucha también a veces se vayan desmotivando. ¿sí? Y también quería mencionar una película, Dark Waters, que, que en español es algo así como El precio de la verdad, que salió en el año 2019. Y esta película narra el caso de un abogado, Robert Billot, contra la corporación de químicos más grande del mundo, DuPont. DuPont es la, la, la compañía de químicos más grande del mundo, que inclusive yo estuve haciendo una investigación pequeña y, y, el, y el ex presidente de los Estados Unidos, eh, Donald Trump, tuvo apoyo de esta compañía de DuPont para su campaña electoral y durante la pandemia mandó muchos pesticidas y muchos de los productos químicos a varios países. Entonces, lo que, veo, lo que vemos es que estas compañías que se salen con las suyas, porque ese caso muestra cómo la compañía en Estados Unidos siguió votando químicos que no estaban regulados en ese momento. O sea, en ese momento jurídicamente no estaba regulado esos químicos. Ellos los estaban echando abiertamente al agua y se estaban enfermando toda la población y nadie sabía por qué. Inclusive también tenían ganado vacuno. Nadie sabía por qué se estaban enfermando. Eso fue muy reciente, porque hay casos así, hay muchos. Pero esto es muy reciente. Entonces, al fin y al cabo vemos que, estas, que, esta, que esta conexión de agro, agroquímicos en nuestros cuerpos es un tema actual, es un tema completamente crucial que lo podamos debatir. Y estas películas, como Taranto, son fundamentales, inclusive en términos pedagógicos y didácticos, para los estudios en la universidad, para dialogarlos en, en el colegio, para tenerlos activamente con la sociedad en espacios de, de diálogo y de discusión. Entonces creo yo que quería como iniciar con esta, con esta comparación, porque lo, lo sitúa como un tema fundamental actualmente. Una, una cosita respecto de, de esa película, es buenísima, Dark Waters. Eh, lo que siempre se ve en, en el cine, eh, que cuenta historias reales de, de este tipo, es una escena donde el abogado o el periodista que que sigue la investigación se da cuenta de que la compañía que, que hace esto ya sabía de los eh, perjuicios que provocaba lo que estaba haciendo mucho antes eh, que, que nadie, no porque a veces pensamos en estas empresas que son eh, punta de lanza en términos tecnológicos y como decía recién Denise, eh, que quizás eh, el Estado ni siquiera contempla esos químicos, pues esos químicos los lo desarrollan estas empresas, entonces siempre viene atrás el Estado, pero la empresa es la que sabe y la empresa es la que no dice nada. Y en términos de también narrativos y de cine y de la intervención del Estado, es muy interesante como comentar, Anto, en la película de Víctor, el Estado está completamente ausente eh, durante la primera, te diría, mitad de la película, ¿no, Víctor? Sí, bueno, de hecho, el, la empresa estatal, eh, Italcider, la empresa la serie, nace como una empresa estatal que después pasa a la gestión privada en los 90, ¿no? Es una empresa que, no, que tiene su origen que este, como, como base de esta utopía industrialista que sufre Europa, digo, en la posguerra, ¿no? Con una inyección muy fuerte de dinero después de, este, eh, de la guerra mediante el plan Marshall y con una idea de este, terminar con el atraso que significaba la vida rural, la vida de los pescadores antiguos, este, lo que tiene que ver con el cultivo de los mejillones. Entonces, todas esas actividades tradicionales que eran mucho más este, amigables con el ambiente, eh, se arrasan con eso y, y lo, que, este, lo que predomina es la instalación de la gran industria como la solución a lo que, a lo que es el problema del, del mesoyorno italiano, ¿no? a ese atraso mediterráneo. Entonces, Estado y, y privados... Este, están, forman parte de toda esta imbrincada historia de, de desgracias, ¿no? Este, primero la gestión estatal, después viene la gestión privada en el 95 y durante la gestión privada viene también eh, la connivencia de funcionarios estatales que eh, hicieron la vista para otro lado, ¿no? Porque, bueno, ahí quiero retomar el concepto del que habló denis de zonas de sacrificio, ¿no? Taranto es una zona de sacrificio porque Taranto es el sur de Europa. De hecho, plantas similares a esta de, de fabricación de acero que había en el norte, de Italia, eh, fueron cerradas. Plantas similares este, en Alemania fueron cerradas, en el Reino Unido también. Y eh, la, la planta de Taranto se sostiene porque a, contribuye con algo así como el, el 1% del Producto Bruto Interno Italiano y porque el acero barato que produce Taranto se necesita también en el norte. Entonces, esos, estos habitantes de, de Taranto son, eh, son sacrificables. Son sacrificables, ¿no? Este, y ahí la relación que, que muy bien establece Denis que tiene que ver con que la, nos, eso es el sur de Europa. ¿no? Nosotros somos el sur global directamente. ¿no? Entonces aquí se pueden hacer todavía muchísimas más cosas ¿no? y también la, la, la habilidad que tienen todo el tiempo para jugar este, con, con las regulaciones y las legislaciones y con la falta de ellas. ¿no? Porque en muchos de estos lugares donde se soluciona el, el problema en, en el centro, el problema se traslada a la periferia que no tiene la legislación para defenderse de eso o no tiene la organización política y social necesaria para enfrentar eso. ¿no? Entonces, es algo a lo que, en lo que hay que estar muy alerta y que a mí también me llama muchísimo la atención que en todos, uno puede cambiar de geografía y puede cambiar el tipo de emprendimiento, pero hay casi una constante que tiene que ver con estas enfermedades graves porque las causas son las mismas que las que provocan estas enfermedades, ¿no? Contaminación del aire, contaminación de, del suelo, contaminación del agua y las enfermedades asociadas, la presencia, por ejemplo, de de, este, los de, este, de los policlorados, del benzopireno, de las dioxinas. Y de hecho, con esto que vos decías, Fito, digo, por ejemplo, la, el, digo, piensen que en, en el agua de Taranto se encuentra, uno de los, este, de los elementos que se encuentra es el, el, el PCB, ¿no? Eh, los policlorobifenilos, que son los mismos que se usan en. Este, en los este, transformadores eléctricos y que es, todos sabemos hoy que son este, altamente tóxicos. Pero de hecho, cuando se, se, se sabe que son tóxicos desde el año 40, más o menos, esto que vos decías, la empresa, digo, y ahí aparece Monsanto, ¿no? Porque es de los primeros que hacen extensiva el uso de los policlorobifenilos. Y es algo que se sabía en los 40 y que, bueno, ellos, como, como decía Denis estiran hasta el momento en que no lo pueden estirar más. Porque además hay una especie de, de sospecha que siempre se cierne sobre estos casos. Digo, en el caso de Taranto... La mortandad infantil en el primer año es 20% mayor que en el resto de Italia. Hay una incidencia un 54% mayor de cáncer entre los menores de, de 14 años y se calcula que hubo alrededor de, eh, probablemente haya provocado alrededor de 11.000 muertes este, de eh, tarantos por la contaminación que provoca. Ahora, en estos casos que, que estamos hablando de estas enfermedades graves, de cáncer y todo, es muy difícil comprobar que el cáncer viene a causa de la contaminación que provocó la planta y que no haya otro factor que contribuya, ¿no? Entonces, de, ese, de esa este, duda que instalan, en esa duda se aprovechan para este, poder este, continuar contaminando y poder continuar pateando el problema hacia adelante. Algo que conmueve mucho como, como espectador y, y por eso también quiero destacar el, el impacto que produce Taranto, la, la película, es que eh, muchas veces estos efectos tienen que ver con Decisiones totalmente ligadas al lucro o al margen de ganancia, ¿no? Eh, porque nosotros, eh, digo, en, la, en Latinoamérica, acostumbrados al extractivismo, lo que tenemos es industrias que vienen, se acercan al lugar donde están los recursos. En algunos casos, bueno, por supuesto, chocan con las poblaciones locales, pero también se arma una población que tiene que ver con los empleados de la industria. Pero acá la decisión es, y está muy claro en el documental, que la industria se instale en un lugar donde está lo más cerca posible del puerto, y no importa que eso sea a 100 metros de un barrio. No, es que para, para ahorrarse, como dice uno de los, de los protagonistas, para ahorrarse unos metros de cinta transportadora eh, contaminaron todo, todo el barrio. O sea, para, para no hacer, este, darle otro curso a esa cinta transportadora que no cruzara por el medio del barrio, y, y cosas tan, a veces, muy estúpidas, que no, no, no son... Eh, soluciones tecnológicas de avanzada las que tienen que tener. Hay unas tan simples como cubrir el parque mineral. Ese polvo de hierro vuela porque ese parque mineral está a, a, a, a, al aire libre y a disposición de que cuando sople el viento lo arrastre, arrastre todo lo, el mineral de hierro por sobre toda la ciudad. De hecho, ahora está techado en este momento el... Eh, el parque mineral, pero es una cuestión que no escapa, que son del, del más mínimo sentido común. Entonces hay un desprecio total eh, por, por la salud de las personas, por el ambiente, que está basado en un lucro este, que, no, que no conoce, este, no, no, que no se frene, que no conoce eh, lo, que, lo que es eh, un límite, ¿no? Entonces a partir de eso se generan problemas que podrían haberse resuelto de una manera quizás un poco más sencilla o atenuado de algún modo. Y esto es sistemático, es decir, o sea, la historia de Taranto, si bien nos, nos muestra algo muy contemporáneo y actual, vemos que los movimientos por la justicia ambiental tienen larga data. Entonces, simplemente para mencionarles, uno de los lugares más fuertes donde se han organizado las comunidades afroamericanas y de las, los pueblos indígenas, ha sido Estados Unidos, ¿no? Comunidades que han recibido siempre eh, todos los tóxicos y se les ha, justamente se ha situado los desechos y las basuras tóxicas en sus barrios, así tal cual como lo viene diciendo Víctor. ¿no? Saben que son poblaciones más vulnerables, que a lo mejor no tienen estos recursos de, de mucho dinero y capacidad de experticia para luchar años jurídicamente y les ponen ahí, van y les echan ahí los tóxicos y muchas veces en las comunidades, en los movimientos de justicia ambiental han logrado unas luchas eh, significativas, pero después de mucho tiempo, de realmente estar y haber perdido a seres queridos, familiares, casi casi con las uñas y digamos de alguna manera esto por una parte es como relacionarlo no solamente a la, a la justicia ambiental, sino como esto ya hoy día se llama de un racismo ambiental, porque sistemáticamente vemos que la relación de las, las personas no solamente que tienen menos acceso a estos recursos, sino que también por haber sido históricamente excluidos. Y digamos aquí, en este barrio, es una población que uno diría obrera italiana, pero ya migrantes también, porque uno también ve que ya en estos barrios quienes van llegando los migrantes, que no tienen el dinero para pagar ahora estos lugares afuera, segregados, cerrados, que tienen unos supuestos lugares pristinos o que tienen un lugar de conservación donde se puede pagar unas casas grandes sino que son efectivamente la población más vulnerable la que sistemáticamente va a ser dejada de lado, descartada y vuelta a, a, a considerar como, como unas, en verdad casi casi de no ser personas, Muchas muchos hablamos de que en un sentido ya no se les considera ciudadanos ni siquiera porque no tienen los derechos básicos de la ciudadanía en este contrato con el Estado. ¿no? Entonces ahí hay todo un cuestionamiento. Y en ese sentido, de esto de, del racismo ambiental, nos pone, nos pone en este diálogo Taranto, porque si bien son aparentemente hombres blancos, vemos que en los en en diferentes grados de discriminación, uno puede imaginarse cómo estará pasando otras poblaciones, poblaciones afroamericanas, poblaciones de pueblos indígenas, qué está pasando con ellos aún más en esta escala de jerarquías también que vemos que tiene el relacionamiento de, del poder y del control sistemáticamente. Sí, lo que se puede ver también es cómo eh, frente a esta situación hay parte de la población a una determinada edad que ya considera que, que ellos están derrotados, pero que la lucha tiene que ver con las generaciones futuras. Hay varios personajes en, personajes, en Taranto que, que, que uno puede observar y que ellos lo dejan bien claro que su motor es la esperanza en un futuro distinto, pero que sienten que ellos de alguna manera ya perdieron. Sí, hay algo, algo muy, para mí fue muy, muy fuerte ver personas como, como, bueno, Humberto Atolino, uno de los protagonistas que, que bueno, que él decía que, eh, que, decían que ellos ya saben que van a morir de cáncer, solo lo que están esperando es que, que se desarrolle lo más tarde posible, ¿no? Y que esa pelea la están dando por sus hijos, ¿no? Y verlo también con una de las escenas de la película que para mí, este, al momento que la filmamos fue muy, muy fuerte, muy emocionante, que es, cuando subimos a uno de los edificios este, que está lindero a la planta y puerta a puerta, piso a piso, él fue contándonos quién vivía en cada uno de esos departamentos y de qué murió, ¿no? Era todo un edificio entero exterminado por el cáncer, ¿no? A la mitad de esa subida, Humberto se emocionó que no, no, no, no podía continuar y ver un hombre como él, un hombre que se lo ve este, curtido, un hombre fuerte, pero quebrado también, ¿no? Por un lado, y que, quien está dando la pelea con lo con lo último que tiene y sintiendo muchas veces que esa pelea es muy en solitario, o que son cuatro, este, como ellos dicen, cuatro gati alotando, cuatro, cuatro gatos locos a veces enfrentándose, ¿no? Eh, es este, fue, fue muy, muy fuerte, creo que de, lo, de las cosas que más, más conmovedoras, ¿no? Y me parece que, que, que en ese sentido, digo, lo que decías del, del racismo ambiental tiene mucho que ver porque, digo, eh, las personas del sur de Italia este, es... es no, no no, no, tiene relación con, con, con Roma o con el norte, digo, es otra cosa y hay una, claramente ellos eh, saben que son ciudadanos de segunda, saben que lo que, y que históricamente han, lo han sido, ¿no? Por ejemplo, en Taranto, durante la Guerra Fría, fue, se instalaron eh, eh, estaciones de lanzamiento de misiles nucleares, por ejemplo, la OTAN. Entonces, este, uno de los protagonistas que no quedó en la película me contaba cómo él era amigo de un, del hijo de un de un norteamericano que, que el padre trabajaba en uno de estos, este, era un militar que estaba en una de estas plantas, entonces que hasta ha habido eso, digo, no, la cuestión de, de que han tenido problemas nucleares, digo, cu cuestiones alocadísimas, digo, que incidentes que han tenido con energía nuclear también, digo, o sea que vienen de una historia en lo que se puede, se puede hacer este, cualquier cosa y que, bueno, surge después a la la, la, la concientización y siempre aparecen estas personas que empiezan a detectar esto que es distinto, que ven raro y que empiezan a averiguar y que empiezan a organizarse y que empiezan a luchar hasta que, que, que eso toma una repercusión que, que bueno, que, que empieza a ser el principio de poder cambiar las cosas, ¿no? Este, y por, por más de que sigan habiendo todas estas tensiones y que no es que todos están de acuerdo ni piensan para qué lugar van a ir, no pero por lo menos se puede poner en discusión. Y te iba a preguntar, el, el digamos, Humberto también me impactó mucho, porque dentro de todo el acompañamiento que hemos venido haciendo como grupo de ecología política, nos ha tocado estar, escuchar varios campesinos justamente este arraigo con la tierra. Entonces ver a Humberto este, esta conexión que tiene con ese pedazo de tierra que la granja, la relación con los abuelos, lo que implica que es tan, es tan difícil de transmitir esto que es, qué significa esta conexión con la tierra, porque uno dice, bueno, pero te la pueden pagar, o sea, te pueden pagar este pedazo de tierra, te pueden comprar algo más grande, te lo pueden eh, intercambiar por otra cosa, pero uno siempre está este debate de, bueno, qué precio le pones, ¿no? Qué precio le pones a esta conexión que es una conexión, eh, emocional, es una conexión de subsistencia, de cotidiana pero de memoria una memoria histórica ¿no? entonces por un lado digamos este personaje Humberto me hizo pensar mucho que haya, es, ahí está la esperanza porque en esta idea de él de que igual para él ese lugar es importante que no se puede ir, que está conectado con la lucha de las futuras generaciones así sea extendiéndoles la vida a pesar de que saben que hay una adversidad me hizo a pensar también, Víctor, de las mujeres. Entonces, te quería preguntar un poco... Sobre las mujeres que conociste en el barrio y todo, ellas, qué papel, cómo ellas han sentido también esto, porque claro, sabemos también desde el ecofeminismo, sabemos que las mujeres tienen un, una, un papel muy importante por todo, obviamente, societalmente lo que, lo que se ha denominado el rol de la mujer en la familia, en la reproducción de la vida, pero justamente en esa reproducción también, en ese valor económico de su trabajo, que muchas veces es invisibilidad. ¿no? Entonces, cuéntame un poquito, ¿cómo ves también la conexión con las mujeres en términos de esa posible esperanza, esos hilos también de resistencia? Bueno, mira, empiezo por, por hablar de las mujeres. Digo, hay una cosa que me sorprendió y que, y que yo intenté, pero no logré, que tenía que ver con darle más participación a las mujeres en el documental. ¿no? Y las mujeres este, hablaban con nosotros, nos contaban... Este, los problemas que sufrían y, y cómo los enfrentaban, pero no, este, no estaban dispuestas a dar el testimonio en cámara. ¿no? Había una, una cuestión, digo, de, de un... Bueno, de que el, de que el sur es este, también fuertemente patriarcal, con lo cual ellas nos contaban a nosotros, pero preferían que hablen los esposos, los maridos, los hombres. ¿no? Entonces fueron como muy pocas. De hecho, eh, Ana Esbelto, que es la fotógrafa con la que comienza la, la película, si ella no tenía... Este, ningún inconveniente porque, bueno, también era una persona que tenía muchos más recursos quizás este, simbólicos este, como para, para enfrentar la situación y no tenía ningún inconveniente, pero después hemos tenido algunos testimonios que han quedado en forma de audio porque es, es, lo, que, es lo que hemos logrado que, que aceptaran, este, la forma que hemos logrado de que, que aceptaran participar de la película, ¿no? Con lo cual yo me quedé con eso como, como una, un sabor un tanto amargo por todo esto mismo que decías vos, ¿no? Porque para mí era este, crucial eh, que que el lugar de la mujer en esta, en esta sociedad, en esta comunidad, y cómo ellas se enfrentan a este problema y de qué es lugar, que es distinto al de los hombres, este, quedar expresado, pero no lo, no lo pude lograr, ¿no? Fue, la verdad que fue arduo también y, y de hecho, este, bueno, eh, los testimonios que hay este, fueron, fueron estos pocos, ¿no? Y, y en el caso de lo que decías de... de Vincenzo es el granjero ¿no? este, que, que habla y que cuenta este, la experiencia que vivió. Para mí, eh, en el momento yo, yo sentía, no, nos vimos dos veces, ¿no? hubo dos viajes que, con, que hubo alrededor de dos años de diferencia entre un viaje y el otro a la hora de filmar. ¿no? Entonces nosotros fuimos en una primera instancia en la el que ellos se encontraban de determinada manera y queríamos ver la evolución a lo largo del tiempo y por eso hicimos un segundo viaje. ¿no? Y en la película casi todos aparecen dos veces. Y en el caso de, de Vincenzo fue, fue fuertísimo porque eh, para nosotros era muy, muy importante la forma de, que adquiría el relato eh, de él sobre la masacre de los animales, ¿no? Eh, y cómo era ese día, y él lo recordaba este, exactamente, que, que llovía, cómo subieron al camión, cuántos camiones fueron, qué es lo que pasó en el, en el matadero. Eh, y él hablaba y me parecía que él expresaba esto, esta relación tan fuerte con, que no tiene precio directamente, que es la relación con la tierra, con el terruño, con, con la actividad que, que tradicionalmente ellos llevan adelante. ¿no? Y esto me parece que hay una imagen que es este, particularmente clara al respecto, que es esto que ellos no podían dormirse por el silencio que había. Ellos este, toda la vida habían estado por generaciones acostumbrados a dormirse con el arrullo de los animales. Eh, y los animales no estaban más. Y entonces había él, él habla de un silencio atronador, ¿no? Con este oximorón él determina, digo, esa, ese estilo de vida que, que, que, llegó, que llegaba un poco a su fin. Pero por el otro lado, y por eso también fue parte de lo que es el final de la película, el tomar el testimonio de él y cómo él piensa en reconvertirse y cómo él se niega a abandonar ese lugar en el que, en el que nació y al que está unido, ¿no? Y, y, y cómo en ese acto de, de, de, de rebeldía frente a un destino que parece inexorable, este, nos, nos abriga una esperanza de poder pensar en un, en un futuro distinto, ¿no? Porque para mí eso era clave también a la película, cómo pensaban cada uno de los protagonistas el futuro, ¿no? Y qué es lo que ellos veían adelante. Y, y bueno, en el caso de Vincenzo, para mí también fue muy, muy muy emocionante porque cuando él te contaba, vos veías que era una persona que estaba unida unido a ese lugar este, y no dispuesto a... A, a entregar esa, esa parte de, de, de su historia, sino a recuperarla y, y, y a seguir luchando. Sí, yo creo que habría muchísimos temas sobre los cuales también seguir hablando, eh, pero eh, el tema de cómo, al fin y al cabo, la esperanza, a pesar de todo, se sigue adelante, es algo que también vemos en las luchas ecologistas en América Latina, y que nos hermana. Y aquí me puse a pensar que es una película hecha en Italia y en, y en justamente el italiano. Entonces, también, digamos, hay una aquí transnacionalización, no solamente del diálogo cinematográfico, sino como también el diálogo de las posibles luchas ambientales que nos conecta, nos une. Entonces, que, que podamos ahora... Qué interesante la mirada de alguien como tú, alguien de Argentina a Italia, pero que en, con, en un contexto con un tema que ocurre en todas partes del planeta, ¿no? Y que esta idea de sur no es el sur geográfico, ¿no? Sino que es más bien el sur de la opresión, el sur donde sistemáticamente se ha invisibilizado. Esto, digamos, también es conceptualmente eh, un concepto desarrollado por Boaventura de Sousa Santos, Epistemologías del Sur, donde nos unen estas luchas y tenemos mucho en común, por ejemplo, con un puerto, como eh, en ese lugar Taranto, tenemos mucho en común aquí con los, con los campesinos en las luchas contra esas grandes metalúrgicas tóxicos, como con una población afro también que está luchando contra eh, la, las, los desechos tóxicos en sus aguas. Entonces vemos que ahí nos conectan también a través de la película a los diferentes lugares. Es que, sabes qué? Yo me pregunté este, bastantes veces por qué me convocaba tanto esta historia y por qué contar un argentino, estar contando la historia de una ciudad del sur de Italia y qué conexiones había, ¿no? Y, y me, al principio no me parecían claras, después se me fue se me fue formando una idea al respecto y tiene mucho que ver con esto que vos decís, ¿no? Y con esta cuestión de, de lo global que son, que son estos problemas y de cómo estamos este, unidos de lo, las poblaciones más vulnerables en cualquier lugar del mundo, este, sufriendo las mismas cosas, de las mismas enfermedades, entregando parte de nuestros cuerpos eh, y, y, y muriendo, ¿no? Y, y ahí había una conexión... Que se, que se hizo muy, muy fuerte. De hecho, sabes que en un momento, el, que después no, no fue por ese lado de la película, pero yo estaba tratando, trabajando una idea que tenía que ver con seguir el camino de, del acero desde el carbón que se extrae en, en el Mato Grosso, eh, que se procesa en Italia, en, en Taranto, y en los tubos este, que se usan para los que salen de Taranto y que van eh, a Asia, África, y ver qué es lo que pasaba en cada uno de esos lugares, casi como una especie de, de, de ruta de la muerte, porque en cada uno de esos lugares la relación que establecen con, ese, con, con esa producción este, deja un, un saldo ambiental este, y, y social este, desastroso, ¿no? Con lo cual yo digo, es, este, este concepto, digo, me, me, me unió muy fuerte la idea, digo, bueno, por algo estoy aquí haciéndolo, no es este que que algo que, que, se, que se me ocurrió, sino que es algo que uno siente como muy cercano, ¿no? Muy cercano por lo que ya sufrimos y por lo que puede llegar uno a imaginarse de cómo sería una industrialización fuerte en Argentina, ¿no? Digo, nosotros este, tenemos todas estas, estas industrias extractivistas, pero si tuviéramos grandes industrias este, del acero de otras, digo, ¿cómo serían? no Hay ejemplos también, no todo lo que es el núcleo de... De la Cumar y donde están todos los polos petroquímicos y, la, no sé, y el, y el aluminio en Bahía Blanca. Pero si tuviéramos una industrialización gigantesca, este famoso este, crecimiento, eh, sacrosanto crecimiento, como, como, la, como la película, como cuenta la película de Marie-Monique Rouen, o, o si tuviéramos este desarrollo tan grande, digo, ¿cómo sería? No? ¿A qué estilo sería? No? Y, y me dio mucho a pensar que, que en Taranto estaba habiendo de algún modo una especie de... de retrato del futuro casi, ¿no? Algo que a ellos les pasó hace 50 años, pero que eh, más por los lazos culturales, por, por la idiosincrasia que compartimos, ¿no? Entonces digo, esa, esas conexiones este, son, son fuertes y hay algo que, que además nos conecta a todos que es el, eh, el dolor, ¿no? El dolor y el sufrimiento es este, algo que, que nos conecta en todos los lugares del mundo y, y también las formas en que... En que y las posibilidades que tenemos muchas veces, ¿dónde están esas, ¿cuáles son las formas que tenemos posibles para enfrentar este, todas estas cuestiones? Sin dudas, es absolutamente conmovedor todo lo que se ve en Taranto, y yo en ese sentido también te quiero agradecer por eh, terminar la película eh, con eso, con la esperanza de, de Vincenzo, eh, en, en, un, en un espacio abierto, y pensando en las generaciones futuras. Eh, también hay algo que con mucho cine de otro o cine diferente también encima pienso en que ese último de película post apocalíptica ¿no? con unos jóvenes arriba de unos caballos que, que digo, remite a una cosa como por ahí eh, muy primaria y muy de, de, de, de, de, de la antigüedad con eh, las chimeneas de fondo también y un atardecer bueno, o amanecer eh, hay una cosa ahí medio apocalíptica, pero eh, la esperanza puesta en la juventud con el guía, que en este caso es, es Vincenzo, ¿no? Sí, es que para mí también había algo eh, muy muy muy importante, que era, bueno, este, este pensar el futuro y esta tratar de encontrarle una vuelta. Ese lugar que, que alguna vez tuvo tanta vida con los animales, que después fue un páramo de muerte al que ellos le están dando otra vez un poco de vida con, con los caballos, con los niños que, que, que están ahí también participando de esas cabalgatas, con la forma que ellos encontraron, con el, la industria del cáñamo como una posibilidad también de, de, de reconvertirse. Y para mí era muy importante eh, terminar con dos cosas, ¿no? Con una, con una sonrisa, porque la, la película termina con una sonrisa de él, él termina este, riéndose porque, porque es una persona que todavía no que a pesar de todo, a pesar de las muertes que había tenido en la familia, la madre, que a él mismo le habían sacado un riñón este, por, por un cáncer también, estaba ahí, este, podía, eh, todavía tenía la posibilidad de sonreír ¿no? y, de, y de seguir este, peleando. ¿no? Y, y para mí también ahí hay, hay otro caso que es este, fundamental dentro de la película, que es todo lo que, lo que cuenta eh, Alessandro Marescotti, que es el, el profesor, el maestro, el que, el que habla de durante la noche y cuenta lo que pasa en Taranto, el que explica dónde está la planta y el que también, al final de la película, este, él cuenta siendo maestro lo que él ve con los, con los, con los alumnos que tiene, con, con estos este, chicos que dicen que, que se van a marchar y con que él tiene esperanza de que, de que las nuevas este, oficios del futuro tengan que ver con la industria, este, con la economía circular, con la industria no contaminante, ¿no? Y, y bueno, una, y, y también era muy significativo porque él es un maestro, él está con niños, Digo, es un profesor de escuela secundaria que, que enfrentó a un ministro italiano y que le dijo cara a cara que mentía este, cuando decía que se habían reducido las emisiones, ¿no? Este, eso fue un, un suceso bastante fuerte en Italia y, y habla de, bueno, de un, un gran coraje de él y que, que también para mí, este, cuando, cuando veo las, estas personas que, que enfrentan estas batallas tan, tan asimétricas, ¿no? Y que, y que no no desisten y que buscan organizarse y que buscan sumar gente y, y, y concientizar. este Bueno, a uno le, le, le devuelve cierta esperanza ¿no? y, y, y le dan ganas de, de... Bueno, fue un poco la verdad que uno siente que quizás mínimamente un poco colabora con eso al tratar de, de que contar esta historia y que se conozca ¿no? y que esta historia sea un disparador. no Porque para mí, digo, también es muy importante pensar que la película de ningún modo piensa en en ser una, una obra cerrada ¿no? en, en sí misma, sino que yo la siento como, como un disparador a, a, a repensar todo, ¿no? A repensar este, nuestros sistemas productivos, económicos, sociales, y, y a salir afuera a averiguar y a tomar parte, ¿no? Yo creo que esa era, si quizás mi mayor ambición era eh, hacer empatía con, con, con estos protagonistas, con esta historia, y, y bueno, y, y ir, este hacia adelante y, y accionar, ¿no? Y en ese sentido, agra agradecerte, ¿no? Porque de alguna manera necesitamos seguir contando. O sea, nunca vamos a, a parar ni nunca se va a volver algo que pasado de moda o todas estas cosas que ahora nos quieren empezar a pensar que si no dices ciertas cosas, si no eres correcto, si no pones todo felicidad, todo tiene que ser carita feliz. Entonces... Okay. Eh, claro, también el tema del consumismo y la publicidad en el cine, cómo traer las historias reales donde efectivamente sufrimos, pero también tenemos esperanza, pero parte de lo que estamos viviendo eh, tenemos que transformarlo. Y aquí también terminar con la idea de la reexistencia, que como tú lo mencionas, eh, aquí se ha trabajado mucho ese término, ese concepto en América Latina con la lucha de las defensoras y los defensores ambientales que sistemáticamente también no solamente son amenazados, sino que aquí, sobre todo en América Latina, en Colombia y en Brasil y en muchas otras partes, son asesinados. ¿no? Entonces tenemos el caso de Berta Cáceres, hondureña por defender su, su comunidad de Honduras contra una represa hidroeléctrica que iba a causar una serie de estragos y también iba a extinguir lo que es la pesca y la relación que ellos han tenido con el río, terminó también siendo eh, exterminada. Pero a pesar de esto, o sea, me refiero a que estamos hablando de temas que nos atraviesan el cuerpo porque esta es la vida, ¿Sí? pero a pesar de eso también es la posibilidad de que sigamos luchando por ese futuro, ese, ese vivir bien, vivir, buen vivir, ¿no? esa, esa posibilidad de traer esperanza y poder permanecer con la reproducción de la vida con las futuras generaciones. Entonces, simplemente era eso, como agradecer y también esta oportunidad de diálogo que es facilitada por contar y por Claxo, de hablar de los documentales para que los podamos traer cada vez más a las esferas de educativas, a otros espacios de la sociedad, que los puedan hacer con debates, con conversatorios, para que cada vez más veamos esas interconexiones que hay en las luchas, en las problemáticas que estamos viviendo. Sí, totalmente, Denise, coincido totalmente. Digo, nosotros aquí en Argentina tenemos que está sancionada la ley este, de, de educación ambiental, que creo que eso ha sido un paso adelante muy, muy, muy grande y que, bueno, tiene que reglamentarse y que también, digo, todos estos tipos de materiales y poder trabajarlos este, y, y poder pensarlos y poder ver, como decías vos, cómo está todo interrelacionado y hacernos personas, ciudadanos más, más conscientes también de de nuestro poder, ¿no? De nuestro poder para transformar las cosas, para ejercer la presión política que sea necesaria para que las grandes decisiones se tomen y, y para defender nuestros derechos, ¿no? A, a nuestro derecho a un ambiente sano, a, a la justicia ambiental, a el, el entender que no va a haber justicia social si no hay justicia ambiental y que tenemos derecho a, al trabajo, pero también derecho a la salud. Digo, son todas cosas que así como la, la ley de... La ESI en Argentina, la Ley de Educación Sexual Integral, este, ha sido un paso enorme. Digo, también la Ley de Educación Ambiental tiene que, va a serlo seguramente, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que si todos los que podemos contribuir desde, desde el audiovisual, desde el cine, desde el documental, para, para generar algún, eh, alguna obra, algún contenido que, que vaya en esa dirección, creo que, que hay ahí un rol este, muy, muy importante que tenemos por delante. Y a nosotros, desde de, el equipo de la Plataforma Contar, la verdad es que nos enorgullece y nos honra poder eh, llevarle a, a todo el país de manera gratuita eh, contenidos y eh, historias como la, la de Taranto. Eh, es justamente la idea de la plataforma, pensar en contenidos eh, con sustancia que, que, que la gente pueda ver. Eh, a veces uno piensa en, en otras plataformas y, y que la, la lógica es otra, la lógica es, es el lucro también, entonces... Eh, la cosa por, correr por otro lado, pero la verdad que en ese sentido estamos profundamente agradecidos tanto a vos, Víctor, eh, y a todo el equipo de, de Taranto, como a, CAC, a Claxo, que en esta, en esta alianza nos permite también poner ir poniendo a disposición eh, contenidos de, de este tipo. Y bueno, en especial gracias a, a los dos, que en de lugares muy diferentes, como el cine y también como la academia, pero sobre todo desde la militancia y el compromiso y y la lucha eh, nos ayudan a pensar y a reflexionar acerca de estos temas. Así que, bueno, me despido también agradeciéndoles personalmente a los dos y por esta charla que la verdad fue muy enriquecedora para mí e imagino que también para la gente que la puede ver. Yo tengo, no más que palabras de agradecimiento, Denise, la verdad que un placer conocerte, charlar contigo, agradecer a Claxo, a contar que que, bueno, es un espacio fundamental eh, para la difusión de, de nuestro cine y, y por el alcance que tiene. Digo, así que este, creo que esto que, que también han generado entre Contar y Claxo de, de poner este diálogo eh, y de poder poner este, estos, estas, estos textos en, en, en tensión y poder charlar sobre ellos, este, es también algo que, que viene muy, muy bien. Muchas gracias también a los dos y desde el grupo de trabajo de Ecologías Políticas del Sur Abya tienen también completamente nuestra mano de colaboración para que sigamos haciendo este tipo de diálogos trayendo en sí mismo la posibilidad del audiovisual y la comunicación con una academia que nos permite llevar a la acción. Entonces muchas gracias también a los dos, a Contar y a Claxo. Saludos. Nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos la próxima, esto fue una charla con Denis roca del grupo de trabajo de Ecología Política de Claxo, y con Víctor Cruz, eh, realizador, documentalista, y eh, bueno, el autor de Taranto, véanla, está eh, en contar en la nueva sección que tenemos junto a Claxo, así que bueno, nos estamos viendo, muchas gracias.